No, oh, recuerda mi plan. Ana María, pues vamos aquí. dónde vamos? Viene. Vamos al hotel ahorita. Pero... ¿Pero? ¿Pero? No, hay no hay luz. No hay luz, se nos queda a ver. Hay luz. No hay nada de luz. La luz de mis ojos nada más. Ay, te vine a buscar. No me lo han tocado. ¿Estás en serio? No, no, Me <ríe> voy a llevar a tu parada. Me ¿No? van a... ¿Qué pasó? porque No hay luz No hay luz Este es nuestro hotel Y no hay nada de luz Entonces vamos a... ¿Qué pasó aquí? Tenemos que entrar por la puerta de lado los, los, Las llaves sí funcionan sí, Pero sí, la luz no A ver, vamos sí. a ir en el lobby Vámonos No hay luz, no hay luz You oh the my man. friend. What happened? Yeah, no... What happened? A tornado No what happened? I don't know. It's, it's out everywhere around here. Everywhere? Yeah. All the other hotels are out too. Oh my That's God. That's crazy. I'm excited. <laughs> I don't know Spanish. I don't know Shane. No? <laughs> I'm just kidding. No Spanish? I don't know. No Spanish. <sighs> I know it's terrible. Did you all just get a room? Ya. Yeah. Oh, sí. No. Earlier we checked okay. it earlier. Oh, happy yeah. oh, new come? year. Yeah, Happy new year definitely. <laughs> sure. Cómo ven, pues esto aquí se acabó y ahorita a ver estoy esperando que nos traigan nuestra tarjeta. Esto fue nuestra primera tocada del comienzo del año del 2022. Comimos, andamos este, agarrando chips de la, de la tienda, y este ¿qué? ya están las luces. No Y esto es lo que se fue aquí, aquí como tornado, en Oklahoma. Y aquí nos vamos mañana para Houston. El día primero allá vamos a estar, bueno, pues al ratito ya estamos ahí, a día primero. Pero aquí andamos todos ya, yo con un chingo de sueño, cansadísimo, mala de la garganta, <coughs> lloviendo, mojada. Y pues la tarjeta se le quedó Don van. El todavía no llega por ahí a acomodarla la ver. Y seguimos aquí. Pues esto fue algo que les quisimos okay, reportar para el día de hoy nomás que todos estamos este para que vean los sacrificios del la ¿cómo se llama la farándula del artisteada su amiga Lili se tiene un abrazo feliz año nuevo a toda mi gente hermosa oh, ¿Cómo que oh, tal cómo está el aire hermoso cariño haces ¿hace calor ah, bellísimo yeah. o no Rafa es bueno, de algo del aire de lo del segundo del torneo de aquí oh, wow. ay tía, color ay ah. <ríe> Esto este, ¿es frío o no? Frío está Algo bien Algo bien Algo ¿Sí? leve bien es sí. Aquí voy yo, este Bien malísimo, miren Don Adán? ¿Cómo va? Don te ríes Ándale, Donadán Donadán ya, ya, ya Se siente, tan frillísimo ¿Qué pasó? Está congelado de las manos ya Él me viene corriendo ya es que el aire trae, trae nieve, ¿no? Está trae, trae congelando. ¿Qué pasó de nada? Se le congelaron las manos. Sí. Pues aquí vamos ya. Por favor. Petición, petición. Sí, tía, ahí va, ahí va. Aunque no mucha gente, pues nos vamos de Oklahoma. Así nos la pasamos sacrificando, esto fue nuestro año nuevo de nosotros, venir de a chingarle y dormir hasta sin luz, comimos este, este unos chips de, de, de, de allá de la gasolina y aquí vamos ahorita ya. Jan y vamos a comer aquí porque el aire está bien machín, bien feo y vamos a este pues creo que hay como tornero, miren ustedes si ¿sí pueden ver el parabrisas, esto es como nievecita así que nos vamos vámonos Don Adán. saludos a todos feliz, feliz año, año nuevo feliz año. feliz año 2022 I'm a